Modesto Antonio Camilo, de 45 años de edad, residente en el sector Vista al Valle en esta ciudad, fue detenido por miembros de la Policía Nacional acusado de porte ilegal de arma de fuego. Al ser cuestionado sobre el delito, afirmó poseer revólver solo para defenderse. ¿Tú, ¿tú, no, es ilegal, no está ilegal, ilegal. ¿Quién tiene revólver legal aquí? Nadie. Yo, yo, yo soy de policía. Para De acuerdo con la información policial, el arma ocupada es un revólver Smith Wilson, color niquelado, con tres cápsulas para el mismo. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.